He visto algunos cambios, he pasado por mucho dolor Algunas cosas son diferentes, como eran hace un año Pero todo estará bien, sigo adelante cada día El pasado es donde está, hace un año He cambiado para mejor Pensé que nunca estaría bien Me esfuerzo solo por decir estoy bien Y por primera vez en mucho tiempo estoy bien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 No Voy a volver, no voy a caer Apuesto mis fichas y llama a todos Apuesto por mí mismo que estás estancado Escucho el destino y me está llamando Mantendré mi cabeza en alto a través de las caídas Y donde iré en la vida, aún nadie lo sabe Pero voy a elegir lo que es correcto y tomar lo que viene Y ya no hay nadie en esta vida que me detenga He visto algunos cambios He pasado por mucho dolor Algunas cosas son diferentes Como era Hace un año, pero todo estará bien Sigo adelante cada día, el pasado es donde está Hace un año un año